Bien, y en este otro ejemplo lo que vamos a ver es cómo calcular los valores máximos y mínimos de un conjunto de lecturas, en concreto del potenciómetro que tenemos conectado al pin a 0 de forma que bueno, pues lo que hacemos es que eh, al principio encendemos el led de 12 para indicar que estamos midiendo realmente y mientras no pulsemos el pin eh, o el botón que está conectado al pin D2, vale, pues va a estar re realizando estas medidas y calculando los valores máximos y mínimos de todas las posibles medidas que hemos obtenido, ¿vale? De forma que estará trabajando aquí en este bucle, en el momento que pulsemos D2 saldrá de este bucle y el pin, el led D12 se apagará y mostraremos los valores por consola, ¿vale? Entonces primero vamos a pasar aquí al monitor, vamos a hacer un reset, ¿vale? Y en principio ya lo está registrando, ¿vale? Vamos a pasar un momento a la cámara cenital para que lo veáis. Mirad, tenemos el led D12 encendido y entonces está registrando una serie de valores de forma que si yo muevo el potenciómetro a una serie de posiciones diferentes, va a registrar sus valores y calcular el máximo y el mínimo. Entonces, en el momento en el que yo pulse el, el botón D2, de nos devolverá el, el cálculo del máximo y el mínimo. Vamos a pasar de nuevo un momento al monitor serie para que veáis. En el momento que yo pulse, nos ha calculado que la posición mínima ha sido 12 y la posición máxima, en este caso, ha sido 62. Muchas gracias.